cordial saludo a todos nuestros eh, funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional y a la comunidad en general. El día de hoy tenemos el homenaje especial presencial a los funcionarios que llevan pues, más de 40 años comprometidos con eh, precisamente las labores en nuestra institución. Para cualquier institución educativa es un orgullo tener funcionarios que hayan dedicado su vida entera precisamente al desarrollo de la universidad. Sin personas comprometidas con sus instituciones no es posible construir lo que somos. Nosotros llevamos la universidad pedagógica en el corazón y yo siento que ustedes también. Esa identidad institucional se ve, se construye y hace parte de lo que somos. Entonces Muchas gracias por hacer parte de esta universidad. Queremos pues, en nombre de la universidad a ustedes, de manera personal, agradecerles su compromiso, su dedicación, sus esfuerzos. Eh, la parte administrativa en ocasiones no es muy visible en las labores académicas, en las labores con los estudiantes, con los profesores, pero en realidad son el soporte y el sustento para que esto sea eh, viable ¿no? para que la universidad pueda cumplir con sus compromisos de docencia investigación y proyección social entonces un agradecimiento especial a ustedes algunos funcionarios nos acompañan porque están digamos muy delicados de salud vamos a, a proceder a entregar pues este eh, homenaje este reconocimiento muy sencillo pero con todo el, todo el cariño entonces eh, la universidad pedagógica nacional en el Facultad de Facultades Legales Estatutarias otorga a Omaira Vergara Suárez Reconocimiento de su entrega, compromiso y de dedicación en sus años de servicio en la institución que lo han hecho merecedora del respeto y la admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Omaira, ha estado delicada de salud, no nos puede acompañar el día de hoy. Vamos a hacerle llegar este reconocimiento tan importante. La Universidad Pedagógica Nacional en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias otorga a María del Carmen Muñoz Abril reconocimiento de su entrega, compromiso y de dedicación en sus años de servicio a la institución que la han hecho merecedora el respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces un aplauso lo ¿no va a recibir el familiar. Gracias. La universidad me ha brindado todo, me ha brindado apoyo para, para mi familia y, y el bienestar que he logrado para ellos y para mí ha sido gracias a esta oportunidad que me ha dado la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, otorga a Héctor Enrique Vargas Martín reconocimiento a su entrega, compromiso y dedicación en sus años de servicio en la institución que lo han hecho. Me deseo del respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Te invitamos aquí para que vengas. Desde el comienzo de mis labores en la universidad, Dios me ha permitido superar todos los retos, estar al día de la tecnología y pues estar siempre dispuesto a aportar un granito de arena a la formación de tantos maestros y maestras que han salido de nuestra universidad. La vivienda poder estudiar, siempre hemos estado muy, muy tranquilos, hemos podido trabajar en calma. La Universidad Pedagógica Nacional ejercido sus facultades legales y estatutarias otorga a Luis Antonio Amaya Rodríguez reconocimiento de su entrega, compromiso y dedicación en sus años de servicio en la institución, que lo han hecho merecedor del respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Esperamos seguir cumpliendo y pues dar lo mejor de sí para, para la universidad y tener siempre muy, muy buenos recuerdos de la universidad pedagógica. No, todo, todo. Y conocí bueno, bueno. mi esposa, mis mejores amigos, mi vida profesional se desarrolló. A la par de ella pues la acompañé trabajando algo por fuera como docente, pero todo, todo eh, fue dentro de la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias otorga a Edgar Augusto Rodríguez Salgado reconocimiento a su entrega, compromiso y dedicación en sus años de servicio en la institución que lo han hecho merecer del respeto y admiración por los diversos estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo único que puedo decir en esta época es gracias por darme aguantado estos 40 años. Se les ve el amor por la universidad y el compromiso y creo que eso es fundamental. Entonces cualquier homenaje se queda corto precisamente pues a este, a, a este ejercicio que han venido desarrollando ustedes, solamente queda dar las gracias.